¿Qué tal saludos? desde es la capital política del mundo. Les saluda con gusto Edwin Pitico, responsable en la Casa Blanca para Noticias Univisión Washington. ¿Sabían que aproximadamente 200 millones de personas de ascendencia africana viven en las Américas? Están presentes en todos los países, pero enfrentan barreras en la participación política y del liderazgo. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Y cómo los líderes políticos y la sociedad civil trabajan juntos para abordarlos? Unas a mí el próximo miércoles 26 de septiembre a las 3 de la tarde, hora del este, para el conversatorio de Senio Afro Adelante. Una discusión en vivo para contestar estas preguntas y muchísimo más. Hablaré con líderes afrodescendientes de los Estados Unidos y la región, entre ellos Crystal walker Harfield directora de Asuntos Intergubernamentales del gobernador del estado de Maryland. Oscar Gamboa, director ejecutivo del Consejo Permanente de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, Copa Afro. También nos acompañará Julio Huití Guevara, director adjunto de la Oficina del Alcalde para Asuntos Latinos de Washington D.C., y Mijane Jiménez Salinas, directora de Asuntos Afro de la Alcaldía de Coajini, Cuilapa, Estado de Guerrero, México, y también presidenta de la Asociación Civil Afromexicana Mano Amiga de la Costa Chica. Comparte este video, por favor, y vaya a la página web share.america.gov diagonal afro. Recuerde el próximo miércoles 26 de septiembre a las 3 de la tarde, hora del este, para mucha más información. Es tiempo de participar.